El cocinero, sentado al lado de los fogones, pela patatas. En el fregadero el mozo lava los platos y un perro los lame. En el comedor toca la orquesta y unas parejas bailan. El camarero observa con descaro los esfuerzos de un comensal por trinchar la carne. En la cocina el cocinero hace malabares con el cuchillo, le da la vuelta a la torta en la sartén, aparta la silla y se pone a barrer. El encargado acomoda en una mesa a un caballero y a tres damas, ofreciéndoles la carta. El cocinero pone una pierna de buey sobre la mesa y comienza a trocearla con un machete. El mozo sigue lavando en el fregadero. En el comedor, el encargado busca nervioso al camarero para atender la comanda. El camarero filtrea con la joven cajera que lo rechaza con la mano. El encargado, furioso al verlo, lo patea y lo lanza de un empujón hacia la cocina, quedando tendido sobre la mesa con el cuello bajo el machete del cocinero. El camarero levanta los brazos y grita asustado, ¡Camarada! Saluda con miedo llevando la mano a la frente y el cocinero le manipula el cuello, lo levanta en vilo varias veces para comprobar que está bien. Desesperado, el encargado entra en la cocina, agarra por el lazo al camarero y lo arrastra de espaldas hacia el comedor.